Estimado señor Secretario General de IDEA Internacional, distinguidos colegas y amigos, con la ocasión del vigésimo quinto aniversario de IDEA Internacional, reciban nuestra cordial felicitación por su trabajo de promoción de la democracia y el Estado de Derecho en el mundo. Los efectos de la pandemia nos muestran que la democracia no es una tarea acabada, sino un ejercicio permanente para el que es necesario contar con instituciones sólidas y eficaces que hagan posibles sociedades más justas e inclusivas. Así, próximo a celebrar su Bicentenario de Vida Republicana, el Perú ha impulsado reformas internas para mejorar la representatividad y el sistema electoral, cuyos resultados deberán verificarse en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021. En este hemisferio y como promotor de la Carta Democrática Interamericana, el Perú sigue comprometido con los valores que la inspiran y continúa promoviendo acciones pacíficas para recuperar la democracia ahí donde se encuentra vulnerada. Como miembro de esta organización y país sede de una oficina nacional, reciban el testimonio de la invariable apuesta del Perú por el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, así como el respaldo a IDEA Internacional en esta tarea compartida. Muchas gracias.